Mi nombre es Ángela, soy de Roda, tengo 25 años. Eh, 25 años, de los cuales pues 5 eh, he compartido con un hombre maravilloso, al cual amo, del cual me enamoré hace mucho tiempo, ya que pues los dos pues estábamos desde el primario, somos novios. Ya luego pues tuvimos nuestro hogar, nos fuimos a vivir juntos, luego tuvimos un hijo de dos años. Los dos éramos muy felices, la felicidad era completa, porque sea, una mala mujer se atravesó en nuestro hogar. Eh, esa mujer acabó con todo. Mi esposo empezó a cambiar, empezó a tratarme mal, empezó a hacerme desplantes, no llegaba a la casa, me apagaba el celular. Eh, inclusive, hasta varias veces pues, intentó maltratarme físicamente. Eh, a base de todo esto, se empezó a acabar la relación, se empezó a deteriorar el hogar eh, ya entre nosotros solamente eran malos tratos, malos términos, malos ratos. Me la pasaba llorando mucho. Entonces, pues un día, un día casual, un día él se fue a la casa. Y pues yo desesperada, y empecé a buscar brujos, brujas, pitonizas, y para ver quién me va a solucionar esto. Y pues la verdad, lo único que hicieron fue robarme mi dinero, jugar con mis emociones. Entonces, pues ya un día yo me di por, por sentada de que había perdido a mi esposo, de que esa mujer me ha ganado la guerra y que se había tirado a mi hogar como se lo había propuesto. Un día, pues estaba yo en mi casa llorando, pues recordando, pues, de lo mucho que amaba a mi esposo. y Entonces llegó mi mejor amiga, y entonces ya me dijo de que había conocido un buen brujo del cual ella tenía un problema, había tenido un problema y le daba una solución de que lo buscara, de que lo contactara yo la verdad la primera vez que ella me dijo no, no quise, porque yo ya había perdido la fe en esa clase de cosas ya pues de que me habían zafado varias veces entonces pues le dije a mi amiga no, que no quería que ya, yo ya me daba por, por hecho de que era el destino, yo pensaba de que era el destino y que así tenía que ser entonces pues mi amiga siguió y me insistió entonces yo pues, le dije pues ya no tengo nada que perder listo, vamos las dos entonces fuimos las dos, le comenté mi programa y todo el roso. Y pues hoy en día recuperé la felicidad, recuperé a mi esposo. Eh, mi esposo volvió tierno, cariñoso, entregado, amable, detallista. Viajamos juntos, eh, salimos con niños niño todas partes. Mi esposo, como dicho, dio un giro total de 180 grados. Es el hombre maravilloso al cual conocí hasta un mejor. ¿Qué les puedo aconsejar? De que lo contaten, es un buen brujo, es muy efectivo. Pues ustedes se preguntarán por qué no doy la cara. Creo que pues es muy obvio. Mi familia es muy conservadora, es súper católica. Entonces pues no quisiera que ellos se dieran cuenta cómo recuperé yo a mi esposo, cómo recuperé yo mi felicidad. Y mucho menos de que pues le lleguen a comentar eso a mi hijo. De todas maneras dicen por ahí de que en la guerra y en el amor, todo se vale.